El otro día arranqué a laburar en una carnicería, me metí con mi viejo porque va a zumba con la jefa. Estaba ah, bueno, la jefa estaba redespierta despierta siempre, no, no se calmaba un toque, siempre había algo para hacer. Y ni bien llegué me dijo esto no es un negocio, esto es una familia. Y en una familia uno no elige nada, te toca lo que te toca, a vos te está tocando el turno de la madrugada y tenía una encrucijada porque la puntualidad no es lo mío, nunca lo fue en la vida y traté, ¿eh? me hice electroshock, todo, pero nunca pude, entonces digo vamos a hacer las cosas bien, viste, para probar una vez a ver cómo es así que no dormía iba. y iba, y llegaba puntual Pum, nunca había llegado puntual en mi vida, no sabía lo que era, tremendo ah, qué al pedo, tenía que esperar que llegue la gente, estaba ahí esperando que llegue la gente y bueno, ahí con los, con los muchachos, con los chachos, mi prejuicio decía que iba a ser gente como medio, viste, dura, tosca. Y tenía razón, la verdad, eran bastante cajoneros, pero, ojo, albergaban su complejidad como cualquiera, ¿no? Tenía, uno era muy fan de la decoración de interiores y me mostraba cómo decoraba la casa, todo con huesos. Con la costillita que sobraba, el inodoro hecho con huesos, todo. Otro era muy, muy escueto de palabras, dos tres al día usaba y después a veces hacía hola buenos días y se gastaba todos los cartuchos. Me hablaba por señas y la jefa lo que tenía que mantenía muy bien el personal, la motivación, viste, si los veía un poco caiduchos, distraídos, caía. ¿Cómo va Eva? ¿Y aquel? ¿Qué onda? Está cortando más rápido que oh, vos. ¿Qué pasa? Tiene mejor pelo encima. A ver, a ver si le ganás. Eh, ¿Quién atiende más, más gente? ¿Quién es el número uno musculoso? Dale, dale, laburen. Dale. Y los chavales estaban ahí, se subían a la ola, viste, mirá mi mamá, estaban... Entonces también empezaron a ver que llegábamos puntual. Yo llevo 7 menos cuarto, yo llego a las 6. A tiro 15 minutos antes, ah, yo llego a las 3 de la mañana, qué sé yo, y se quedaron a vivir ahí. Dormían ahí, estaban ahí. Tenían un ratito libre, ve, se caía la familia, el hijo. ¿Cómo va? ¿Bien? A laburar. La jefa, chacho. Conmigo ya ni, ni trataba, porque me trataba de hacer competir y era como, yo estoy del otro lado. Estoy con el choris estoy... Era muy bueno vendiendo choris. Eh, me, los que venían y me pedían choris, yo los agarraba la cantidad que me decían y se los daba. Era como que era mi especialidad. Y cuando más o menos me oriento y digo estoy... Salió la ley. No se podía comprar más carne. Basta, no. No se no, no, La hija vegana del gobernador está enojada y no le habla. Y él no sabe hablar, entonces puso una ley. Si querías carne tenías que ir, ver al animal en los ojos. 20 minutos de reloj. pone el nombre y pone un clavo. Fuerte, fuerte. Y encima te lo tenía yo entero. No era un pedacito nada, todo. Entonces llevabas a tu casa pesadísimo, sacarle los chinchubos, viendo video en YouTube de cómo aprovechar el cuero, todo llenado de sangre. Quilombo, menos van a comer al final. Pero bueno, así el eslogan del gobierno, lo querés, Gánatelo. No tardó en aparecer gente que te venda ahí el bife de lomo ahí por dentro de las trabambalinas. Cadena perpetua. Para el mensaje. Mucha gente se enojó con el gobernador, los sindicatos de los carniceros no se le vinieron encima, entonces bueno dijo, hagamos que los vegetarianos eh, paguen un impuesto extra para pagarle a los carniceros. Y los vegetarianos dijeron ¿por qué? Porque vos querés el bicho vivo. Ah, bueno. La hija le empezó a hablar, pero con medio mala onda en la cena, pero arrancó, de a poco estaba, no podía aflojar, pero bueno. No sabía qué hacer, le compró tres celulares, puso la ley en inclusivo con carniceres, puso, estaba desesperado. Mientras hubo gente que no tenía ni idea de la ley, mandó al sobrinito a, a comprar. Uh, quedó. Todavía no duerme. Después hay gente, viste, Rosita viene, viene con los nenes, lo miran, le ponen rubli, un clavito y se lo llevan. Tiene drama. Pero hubo una vuelta a un chancho que Rosita no pudo. Llegó, viste, uno de los nenes le puso Goku y lo querían machurar lo querían y no podían. Y Rosita estaba... Ahí. Mirá que mató bebés vaca ¿eh? y vinieron otros que también eran medio coso y no lo podían, nadie podía matar a Goku. Sicarios chinos pagados por Google para hacer la noticia, ¿viste? Ah, quedaban con una crisis existencial retobando ahí y se empezó a correr la voz, la historia, que hay un chancho supremo, qué sé yo, y nada, le empezaron a hacer caso, pusieron un podio. Fue una revelación, fue como un Gandhi Goku que La gente se volvía loca, tenía una gana de creer en algo. Ah, estaban a falta de B12, capaz, digo, ¿no? Imagínate que vieron esa respuesta y cayeron los, los pipis, los empresarios y dijeron, vamos a ver el chancho de marioneta. Cayeron, dos minutos después estaban en bola, arrodillados y preguntándole cosas. ¿Qué hacemos si nos, nos agarra la angustia? Eh, Goku. Y Goku no hacía nada, se rascaba y chupaba, se chupaba un dedo. Y la gente el domingo empezó a hacer eso. Y te digo que funcionaba, ¿eh? Estabas ahí, rasqueteándote. El tipo sin hablar te decía todo. O sea, tenía una mansión, pero estaba. Toda la tarde en el barro, en la chacha. Yo te digo todo esto porque estuve ahí al lado, era la mano derecha, porque me lamió en un momento la mano derecha y me dijeron todo la mano derecha. Y bueno, siguió todo muy igual, pero plan chancho, ¿viste? Chancho fútbol, chancho Wall Street. Se empezaron a vender muchas narices, corte chancho. Era como, chancho va. Y todo se ralentizó un toque, bajamos, bajamos un cambio, porque pensaba cuánto tarda un chancho en hacer un iPhone. Sí. Y aparte, Goku era el gurú, perfecto, o sea, no podía viajar, sabíamos que nadie lo iba a matar, no iba a estar dando una charla y lo iban a bajar de un tiro. Nunca usó guardaespaldas, o sea, no nunca hubiera, en retrospectiva pensamos que sí hubiera venido bien, porque viajando en África saltó un león que, que el puente de Chancho Gurú parece que no, no, no lo incorporaba. Así que, ah, lo hizo cajeta en dos minutos. No me podemos creer. Fuerte la verdad, verle a los Chinchulines en una deidad. Ahí era como, uff. Y a mi amigo le empezó a salir como una angustia existencial en el pecho Así que le... Ah, se puso muy mal A mí también, pero era más directa Porque el león me empezó a comer el brazo y era como Ay, qué rápido que son, che, no te, no, no lo vi Vamos, bueno, nos vamos acá Y bueno, tuvimos que transmitirle ahí al mundo la noticia hacer oh, Lo que fue el funeral fue O sea, con lo que llegamos a juntar ahí los chinchu alguna alguna pata eh, ahí en el ataúd y Pero un despliegue Nunca vi tanta gente en cuatro patas en mi vida, te digo, era como... Había una desolación ahí. La, no sabíamos en qué, a quién creemos, en quién seguimos, de qué nos disfrazamos. Se saltaba uno, uh, soy el lío del papel higiénico, estábamos... Mm, no, parece que es otra especie, sí, pero un gil con rulo. Y saltó uno y dije, pará, aguantamos un toque acá. Vamos a estar perdidos, estamos inquietos, bueno, banquémosla, ¿no? No, le dijeron, cállate. Lo ataron en un árbol y estábamos... Tras... Tra travillando todo. Y aparece de la nada, viste un cura viejo, viejo, viejo, viejo, y dice, mis hijos se han perdido en el camino, vuelvan a casa, vengan. En papelito, lo consiguen, cambian algo, no le llena, consiguen otro papelito, y así, vacío, corren, rueda el hamster, ¿eh? y le dan. Dale, dale. ¿Mm? No hay mucha machacha. Vaya, corran. ¡Ay, qué seguridad, qué estabilidad! Se volvió la carnicería, se vendía carne, todo. Porque la hija del gobernador ahora ya estaba con... Estaba con las llamas. Estaba en esa. Pero por más que tratamos de hacerle, acá no pasó nada. Ocupé esa fuerte. ¿Qué querés que te diga? Se sentía... entonces se veía. Algunos no se sacaban la nariz. Otros se rasqueteaban por ahí. ¿Viste? Estaban... En el... ¿Y yo? yo? Yo en el barro. No me sacaba de ahí, en el barro. Meses. Cumpleaños en el barro. Y no tenía que comer, empecé a comer barro. Tucu, tucu, tucu. Barro va, barro viene. Y ahí... ¿Se me ocurrió? Puré caserito de barro a domicilio. Y bueno, ¿qué decirte? El resto de esa historia me impedí en una semana. Me recontra llené de guita. Ah, sí. Así me volví visionario el otro día. Bueno, empecé a gastar un poco la guita. Ya me gasté, compré cosas raras, viajaba vidas pasadas, viste. Estuve ahí un rato, como que ya, ya la di vuelta, no sabía qué hacer, viste. Era como. Ah, una depresión me agarró. Veía a la gente pobre por la calle y digo, qué suerte que tiene. ¿Cómo? Valorenlo, ¿eh? Valorenlo. Mi amigo me dice, bueno, chabón, donalo todo y empezá de cero. Bueno, tampoco la boludez, le digo. Tiene que haber otra forma, ¿viste? Y empecé a rezarle a Goku. A rezar, a rezar, a rezar, barrito, barrito, barrito. Y un día me cayó, me habló me dijo, ¿cómo no la vi? Claro. Empecé a contratar gente que me venga a chorear. Entonces tenía que cambiar la seguridad, me estaban choreando, así que los chorros tenían que ir por otros lados y soslayarla de otra forma, más seguridad, pim pum pam. Terminamos una batalla de robots claramente. Qué entretenido, no me quedé quieto. Ay, gracias, Hugo.